Me quedé sin datos en el celular. Animarme poco sin fumar, pa' tirar y buscar otro wifi que roba. Manda WhatsApp que me va a llegar, me quieren buscar, no me encontrarás. te falla el móvil no me tiran nada. Pásame los datos que me faltan pa' Satearé en vivo, harto de espera. Vaya tener el DNS, no te de falso y si me aburro. mucho me pongo a pintar. Con un par de botes te lo trato ya. Si me llaman, ya no voy a contestar. Paso de tu vaina, cuando tenga wifi ya me llegará. O te dejo un visto, va. Cuando tenga wifi ya me llegará, o te dejo un visto, va. Visto va. Hoy nada me va a parar, llamo a Yatel y se jode el plan, están hartos de robar. La gente no se entera de nada. Mientras mira el fútbol en el sofá. Un saludo a la RS, a la SNK. Manda un privado, vamos a rapear Echar el ratillo y grafite a comer el hermano para wifi saca. Se no que se venga ya. Que dejé los porros que se va a arruinar. Me quedan datos para los audios escuchar. Los videos no los puedo mirar. He dejado la cancha ya. Pero el tabaco la fumo más. Puta sociedad de las redes sociales, ya ni hablan. el día enganchado el Instagram en Youtube que no vale nada, hasta el dinero con la mastercard, no tengo tarjeta virtual, el wifi acaba de parar, vuelve a reiniciar, no va a contestar, lo no voy a estrellar, con la ventana va a volar, que me despierten ya de esta realidad, que barbaridad, no puedo escapar, que me despierten ya de esta realidad, qué barbaridad, no que esta realidad, qué barbaridad, no puedo escapar, que me despierten ya, que despierten ya. No me llega la señal Apartado en el lugar Mucho dinero, poca calidad Me venden la moto sin probar No intimida porque da abogado vista Baja frecuencia en la Honda por la autovía La poli no mueve ni un huevo en comisaría Cambio de Mac, placa, se incorpora El nifo paquetes de datos de tu terminal No lo intentes evitar, del phishing no vas a escapar Por en tu localidad, wifi gratis buscar free. A pedir un euro te vas por servicio sin calidad te cobran Sube paquetes el moro con mayor utilidad. Promociones, publicidad para ventas incrementar. Ni neuronas ni paciencia. Necesito un cable par para engancharme a tu land de IP. No cambiar tu pro si yo tira. Paypal no me inicia. En Google tus visa se rifan. No trabajan, solo juegan. Con tus datos se lucran. Ringo, venta ilegal. Te pueden controlar. Es peor que agua con gas. Cambia de tarifas que te van a arruinar. En tarifa en España, siempre con el Juan. Juan, en tarifa eh. en España, siempre con el Juan. 19. 19.